¡Qué lindo tener que hacer esto! ¡Qué lindo! ¡Hola Silvina! ¿Cómo estás? Pero muy bien. ¿Qué bueno, tal? alegría tenerte! Bienvenida a esta idea loca, aventura increíble, rarísima que estamos haciendo hace un tiempo. La verdad que sí. Bueno, gracias por la invitación. Yo debo decir que es mi primera vez en esto oh, del Instagram en vivo, así que bueno está muy bueno que sea a través de compañeros tan queridos, ¿no? Siempre está bueno esto de experimentar por primera vez algunas cosas. Bueno, la verdad es que un gusto y me hacía, como decimos en España, me hacía mucha ilusión tenerte en este espacio. Eh, apenas hicimos el vivo con Salta, dije tengo que hacer un mes y PSI, dos con Silvina. Y anticipo que vamos a, seguramente vamos a tener un ESI 3 con Paula Locane en algún momento. Eh, tuvimos además, eh, este, el problema que voy a tardar muchos minutos porque tengo que mencionar todos los vivos que, vivos que hicimos hasta ahora. Historice, historice. Fue con la, la Divina de Lucía Laumann sobre arte y, y Psicología. El tercero fue con... Uy, lo, lo tenía que haber anotado. El tercero fue sobre... A ver, ahí a ver. Bueno, a ver, la tele evidencia. Bueno, Bueno. Bueno, ya volverá. Bueno, ya volverá. El cuarto fue sobre literatura y psicología con Claudia Soria. Este, y ahora me quiero morir, como, como me olvidé. Tengo que, tengo que fijar. Matemáticas, te dicen por aquí ah, gracias, con Mercedes Echemendi, me olvide de, de mi amiga Mercedes. El, el, gracias, Silvina. Eh, Matemáticas... No, no, no. Aquí apuntan, ¿eh? Sí, es gracias, Daniela, querida. Hermana, este, con Mercedes Echemendi. Y ahora tenemos este con Silvina Peirano, que es una... La verdad que no sé qué hago yo recibiendo a Silvina en este vivo, pero vamos a disimular como si estuviera a la misma altura. Realmente es un gusto. Tengo muchas preguntas para hacerte. Silvina tiene un currículum larguísimo que no voy a mencionar, pero que es desde que se recibió de profesora en Educación Especial hasta que se dedicó a esta rama y ahí hizo, marcó una huella gigantesca durante... No voy a, va a quedar feo que diga décadas, pero es verdad, o sea, son sí, como dos sí. décadas y pico que hace que estás dando vueltas con esto y que nos estás tratando de acercar estas cuestiones al resto de los, de los brutos que andamos dando vueltas por acá, que modestamente intentamos, eh, me acuerdo una iniciativa que tuvimos con Livia García Lavandal hace varios años, que todavía no existía en el currículum la materia de educación sexual integral, empezamos a insertarlo en psicología del desarrollo y en el trabajo de campo con una manera de, no digo de reemplazar o de remediar, pero sí de empezar a dar la discusión y empezar a, a participar a la gente de, de, de las conversaciones. Sobre esto porque eh, aún, de, recién estaba hablando con, con hija, sobre sus clases en la escuela secundaria, en tercer año de la escuela secundaria, y la verdad es que me quedé un poco preocupado, porque se vuelve a repetir lo que yo me acuerdo que empezó a suceder hace más de 20 años, que era, vos que sos la de biología, o vos que sos el de psicología, date alguna unidad de ESI, o incluir una clase de educación sexual. Y ahí empezaba y terminaba, y ni voy a mencionar las marcas de, de toallitas y cosas en las escuelas, vamos a pasar por alto eso porque nuestra audiencia está muy arriba de ese nivel, pero simplemente para dejarlo marcado como recordatorio. Así que, bueno, me gustaría que, que empieces contándonos un poco, eh, si querés, sobre tu trabajo actual y de ahí empezar a retroceder a, la, a los temas que, que podamos ir conversando. ¿Qué te parece? Bueno, me parece bien, espero que a quienes estén escuchando vayan le, vayan contando a ver qué les parece. Bueno, la, la propuesta actual es, también, es me parece interesante mencionar todo ese recorrido que venías haciendo, ¿no? Este, porque eh, tanto la educación sexual integral como hoy la comprendemos, gran parte de nosotros, eh, como nos invita a hacerlo la ley, más allá de la comprensión y opinión que cada uno y cada una tenga, ¿no? vemos por... Podemos empezar por ahí, por mencionar que la educación sexual integral no es una cuestión de, de opiniones personales, supera ampliamente este concepto, eh, de, lo, de lo que yo pienso, yo opino, yo a esto le denomino las opino ideologías en materia de educación sexual, pero a la que además, y específicamente, y no especialmente, desde hace muchos años vengo aplicándoles una perspectiva, que en general hemos dejado de lado, como así como en los márgenes, como pensando que, que bueno, que si la educación sexual eh, era algo complejo, eh, brindarla, o lo que es peor, impartirla, como solemos decir, a personas con discapacidad, era aún más difícil, y entonces, eh, desde hace décadas nos venimos disputando esto, no para ver quién lo hace primero, sino para ver a quién es, quién es el desafortunado que le toca, ¿no?, eso que en general no queremos, que nos toquen que nos toque la discapacidad ¿no? como un constructo rígido, triste, asexualizante, pero tampoco queremos que ni como docentes ni como eh, familias nos toque esto de educar a los otros en algún momento en materia sexual. Por eso es tan importante eh, no olvidar de dónde venimos y aún más importante creo es eh, saber a dónde vamos y a dónde debemos ir, ¿no? Y hay cuestiones que ya no admiten, eh, como decíamos, ¿no? Ni opinión, ni pausa, ni, eh, bueno, lo voy a pensar, tampoco admiten, no sé si estoy capacitado, bueno, todas estas no preguntas de las que no venimos, todavía nos siguen enmarañando bastante. Pero en lo que tiene que ver con la, la actualidad, bueno, vos mencionabas antes, y vamos a, vamos a empezar por ahí, eh, mencionabas a dos queridas compañeras de, de NISPE, Charles y Paula Locane, eh, con quienes tenemos el gusto desde hace, creo, cuatro años, de compartir este, las cátedras de ESI en el Profesorado de Educación Especial, y debemos decir, como yo siempre me ocupo de decirlo, que es uno de los pocos profesorados que tiene, este, en principio, ESI, y, y luego tantas cátedras y tan concurridas. Así que eso es parte de, de un orgullo que no siempre tenemos tan presente, y es parte de la educación pública que, de la que muchos de nosotros venimos, ¿no? Así que, además, en ese sentido, dentro de las cátedras de ESI, la mía tiene una perspectiva específica, que es pensar la ESI, proponer la ESI, con lo que yo llamo perspectivas en diversidad funcional o discapacidad. Bueno, esto es un poco donde estoy transitando ahora, y desde hace ocho años que volví a Argentina, estoy, bueno... Eh, brindando espacios antes recorriéndolos presencialmente por gran parte del de país y de Latinoamérica y ahora de manera virtual eh, haciendo formación de formadores, haciendo bueno, difundiendo la temática pero mucho más allá de eso. ¿no? Este, la verdad es que la propuesta es eh, hacer la contraprueba que nos debíamos, tal vez un verdadero acto de, de justicia pedagógica, en torno a la ESI, a las personas con diversidad funcional, y durante muchos años este, lo que hice fue recopilar gran parte de un amplísimo material bibliográfico, audiovisual, teórico, eh, que le da marco referencial académico a esta temática, que no hace de este tema un temita chiquito que es una charlita y ya estamos, eh, y entonces, a partir de eso empezamos a pensar, bueno, este tema es muy potente, este tema tiene muchas interseccionalidades, este tema tiene mucho, ya no solo para ver qué les enseñamos nosotros a las personas con discapacidad, sino casi todo lo contrario, te diría. Estamos en gran medida dispuestos a desaprender para que esta ESI, que necesitamos, no capacitista, no invalidante, eh, nos atraviese de otra manera. Y bueno, y un poco uh, algunas de esas cosas por ahí por ahí estoy hoy. Me gusta mucho la, la mirada que, que compartimos eh, muchos de los colegas de poder ir a ver qué pasa en el terreno y poder eh, genuinamente yo uso la metáfora escuchar por una cuestión de formación profesional, pero que tiene que ver con. Eh, estar abiertos a, a recibir todo aquello que, que finalmente nos inspira y nos va a permitir acompañar. Me gusta más la idea de ir caminando al lado que, que la idea de impartir, como sí. cosa, la metáfora este, de, de la cátedra, ¿no? de, de nosotros somos los que sabemos y le venimos a decir cómo tienen que que funcionar, qué tienen que hacer, qué prácticas son las válidas o razonables y cuáles no. Y mejor vamos y escuchamos. En, en mi experiencia eh, profesional, en otro terreno, yo tuve que acostumbrarme, tanto trabajando con niñas y adolescentes como trabajando con situaciones traumáticas de origen social, tuve que acostumbrarme a ir a las marchas, a ir a los lugares, a ir a la plaza, a tirarme al piso, a ir a los lugares donde pasan las cosas y, no, y, y, y hacer el esfuerzo de descentración de mis propias ideas, prejuicios que los tengo y los voy a seguir teniendo en función de, de sensibilizarme en qué pasa del otro lado. Y me parece que, que tu propuesta en ese sentido este, está muy, muy claramente planteada y me parece que, que la, la dificultad de entender, la, digamos, de, de sacar del lugar de, de, de digamos, creo que en, en sexualidad coincide la dificultad de admitir la sexualización con una, un arrastre con la discapacidad, las personas con discapacidad que una especie de infantilización, como señalaba una de, de nuestras chicas, ahí, eh, Luciana, que este, hablaba sobre esto, me, me, me mandó antes de la charla y ahora volvió a, a plantear. Me parece que hay un, un doble envío a un lugar incómodo, que es la infantilización y la negación de la sexualidad. Bueno, hay un, hay un poco de eso y hay, y hay bastante más. Hay bastante más. Eh, sí que debemos decir que en principio con las personas con discapacidad compartimos lamentablemente muchos de los estadios eh, muy poco... Compartimos, como diría Espinosa, en general las pasiones no, no alegres, ¿no? Justamente compartimos las pasiones tristes. Eh, nadie de nosotros está ni tan capacitado, ni es tan sexual, ni es tan independiente, ni es tan autónomo, eh, ni es tan deseable, ni deseoso, ni tiene todas esas capacidades que creemos tener, ¿no? Eh, pero ese, yo digo siempre que no es nuestro problema. Aquí la, la, aquí veo este concepto también de angelados, de infantilización. Yo voy a hacerles una, una propuesta, este, este es un poco, ¿no? El, el, los binomios de, de, de los que venimos. En general, eh, en las cátedras siempre les propongo a, las, a los alumnos que hagan un ejercicio, eh, que es, bueno, busquen información de qué se habla hoy, ¿no? porque información supuestamente no nos falta, en, en redes y en espacios sociales de cuál es la representación actual que como sociedades sostenemos en torno a las personas con discapacidad, es decir, qué entendemos, por ejemplo, en la Argentina de hoy, que es ser un, una persona con discapacidad. ¿Qué tenemos que tener o qué nos tiene que faltar? Ese es el constructo de la falta, ¿no? Al que en general, asociamos a las personas con discapacidad. Eh, y por otro lado, busquen que, cómo se aunan estas dos construcciones, es decir, cómo se representa qué es una persona con discapacidad y cómo se representa la construcción de qué es la sexualidad. Qué, es, qué se supone, quiénes se supone que son los sexuales, los sexuados, los eróticos. Y bueno, nos encontramos... Eh, hoy, eh, en general, salvo honrosas excepciones, con las mismas construcciones, con los mismos constructos rígidos que venimos hace 30 años. Entonces, esto es lo que más me preocupa, es decir, eh, la sexualidad, dice Tom Shakespeare, y la discapacidad, es un teórico en discapacidad que es una, una maravilla, eh, uno de mis tantos maestros, eh, dicen, tal vez la sexualidad y la discapacidad sean uno de los temas más recurrentes en las personas con discapacidad. Sin embargo, no hay dónde alojarlos, no hay a quién preguntarles, no hay quien te asesore, no hay quien tome tome el tema ¿no? eh, para acompañarlo, como decías vos, no para dirigirlo y no para para recetarlo y no para predecirlo, inclusive. ¿no? Este, predeciendo historias que si bien no comenzaron, pero ya sabemos todo lo que no van a poder, todo a lo que no van a acceder, ¿no? a estos estas a las que seguimos denominando personas con discapacidad. Entonces la idea es salirnos de esa construcción de representar la sexualidad como un problema, la discapacidad como un problema, y que estos dos temas juntos son un problemón Y yo siempre les digo a mis alumnas, es decir, nadie quiere unirse a un problemón nosotros como profesionales buscamos los éxitos, buscamos, este, bueno, esos, esos, esos, e inclusive esas personas con discapacidad que parecen que tienen mucho para aprender, que nosotros tenemos mucho para enseñarles, eh, y entonces, en este sentido parece que la sexualidad, bueno, si bien es un tema de todos, todos acordamos que todos somos sexuales, que las personas con discapacidad también tienen sexualidad, fíjate hasta lo que nos atrevemos a decir, que también tienen sexualidad. Eh, bueno, luego cuando llega el momento, allí hay unas confusiones tan enormes, pero creo que sobre todo vienen de esta construcción, del de concepto eh, infantilizante, pero no solo es infantilizante, es mucho más que eso, es más profunda la, el, el, el sincretismo, pero sobre todo la segregación que se hace en relación a este colectivo mal llamado minoritario, ¿no? eh, Entre otras cosas, porque, y permítime decirlo, porque si no, no estaría siendo yo, eh, a mí se me hace muy difícil ocupar estos espacios sin mencionar, por ejemplo, una cuestión que necesariamente tiene que ver con la sexualidad, como es el marco actual eh, que padecen la mayoría de las personas con discapacidad. No porque padezcan su discapacidad, ¿Sí? El, muchos activistas de la diversidad funcional dicen La discapacidad no se padece, no se sufre Lo que se sufre es la discriminación, es el, seg el, seg el segregacionismo Y esa idea nos va a servir mucho para quitar de Que el problema es la capacidad o falta de ella para ser sexuales ¿no? eh, Pero volviendo a lo que quería decir La verdad que la situación actual de la mayoría de las personas con discapacidad y No solo en tiempo de pandemia Es absolutamente preocupante por eso siempre nos parece, bueno, y te parece que es un buen momento para hablar de sexualidad, siendo que tienen problemas más más, más, más graves, bueno, yo creo que justamente gran parte de, los, de las problematizaciones que hemos hecho del colectivo y de su sexualidad, tienen que ver con la falta de politizar la discapacidad, de politizarla, de erotizarla, de, de, de, de ponerla en la misma jerarquía eh, de, de dar respuestas a toda una serie de, de historias que no la tienen. Es decir, si hoy, en la Argentina de hoy, hay personas que simplemente por su condición de discapacidad siguen permaneciendo en estas cuestiones eh, tan arraigadas de segregación, eh, todos nosotros deberíamos estar muy preocupados. Porque no solamente como sociedades y como humanos estamos en riesgo, sino nuestras sexualidades también están en riesgo. ¿no? Nuestras sexualidades tan capaces, tan erectas, tan lubricadas, tan, tan deseables y deseosas, están a riesgo porque, porque la verdad es que eh, no podemos disfrutarnos plenamente sabiendo que hay personas que lo están pasando tan mal, dentro y fuera del marco de la sexualidad, dentro y fuera del marco de, la, de, la, de lo social, de lo político. Quiero decir, este tema puede ser muy pequeñito. ¿eh? Podemos preguntarnos, eh, ¿qué discapacidad tiene? y en función de esa discapacidad, recetar un tipo de sexualidad, es decir, y construir lo que hemos hecho, ¿no? La sexualidad del ciego, del sordo, del lesionado medular. ¿Cómo es la sexualidad de las personas autistas? Me preguntan. No, tengo idea, qué sé yo, es como hablar de... ¿no? Nos olvidamos las biografías de cada persona. ¿sí? Entonces, estas construcciones son las que deberían movernos, pero movernos genuinamente, profundamente, amorosamente, a cuestionarnos, no solo nuestra sexualidad, sino eh, en, en lo que decía antes, ¿no? En la Argentina de hoy, ¿cuál es mi rol profesional en torno a cómo acompañar estas sexualidades? ¿Cómo acompañar en alguna medida la, a las familias, a otros profesionales? ¿Cómo podemos seguir pensando que hay futuros profesionales que van a trabajar con personas con diversidad funcional que no se forman en sexualidad o que tienen escasas perspectivas en torno a la discapacidad, que siguen pensando, y cierro, que siguen pensando que muchos de nosotros tenemos un rol maravilloso, angélico, amoroso, tierno, bondadoso, ¿sí? eh, para dar. Entonces, en ese proceso de deshumanizar a las personas con discapacidad, es decir, si cuestionamos si también tienen sexualidad, si, si les vamos a dar el permiso a que sean sexuales, fíjate, ¿no? digo, aquí hay unas profundas cuestiones de poder ¿no? que, que nos hacen pensar, ¿sabes qué? Creo, Nico, que, que nos hacen pensar que, como suelo decir, que necesitamos seguir fabricando personas con discapacidad para sostener nuestras, nuestras normalidades. Bueno, justo eh, mientras hablabas, eh, este, iba a pensar en algo que, que habíamos conversado brevemente, en la preparación y que me dejó, me dejó pensando y preocupado en, en relación a la profesional y sobre todo porque me toca muy al rol de los profesionales de la salud mental específicamente porque es, es verdad que como como nos pasa en muchas profesiones, eh, y, y esta, la infantilización y la negación de la sexualidad resulta un abrazo funcional horrible entre profesionales y familias, en donde entonces eh, empujamos un, un tema que nos es incómodo, que nos es este, en, en un borde, y entonces no, no nos hacemos cargo. Y efectivamente vos me, me señalabas el lo que te llega a vos en relación a, por ahí, muy buenos psicoterapeutas, psiquiatras psicólogos, todos los analistas que pueden eh, tener una muy buena intervención con, con niñezismo o con, con situaciones que, que a veces son difíciles de abordar, pero que se les queman todos los papeles cuando llega la adolescencia, cuando empieza la, la parte más exteriorizada, más activa, más visible de la sexualidad y que ahí hay una especie de, de retiro o, o de, de, vos usabas una palabra más fuerte que no mencionar, pero digamos de, de correrse de ese lugar como diciendo, bueno, yo hasta acá llego, esto me excede, no, no, puedo, no puedo continuar este, con esto y la verdad que es un un tema grave, como en su momento eh, fue la psicosis, como, como hay una cantidad de, de, de situaciones que en algún momento hay que habilitar, que en algún momento tenemos que, que poder hablar de eso y tenemos que poder encontrar maneras de, de abordar y no, no sacarle el cuerpo, permitíme la metáfora, a una situación que evidentemente... Eh, eh, es aceptable o comprensible, si, si querés que sea difícil, incómoda, eh, porque algo que no mencionaste, pero que estaba implícito y que habíamos mencionado con Yalta, eh, toca la, las bases más íntimas de nuestra propia construcción eh, de identidad en general y de identidad sexual en particular, y de nuestras propias prácticas como seres sexuados. Y entonces, eh, bueno, uno está dispuesto hasta cierto punto, ¿no? Y, y nuestra tradición eh, psi nos ha hecho, algo que yo eh, combato con la dificultad, que está hecho, digamos, de, yo no tengo ningún problema, vamos a hablar del problema tuyo. Vos, vos tenés un problema, por eso me estás consultando, y yo voy a ver qué hago con él. Este, y entonces me parece que ese es un flor de tema y me gustaría escuchar un poco eh, con, hasta donde puedas, eh, por ahí, o con qué situaciones o qué, qué cosas te atraviesan, o qué preocupaciones o qué inquietudes o, o enojos te atraviesan cuando, cuando pensás en esto, ¿no? Uh -huh. Bueno, la verdad es que no es el relato de una persona ¿no? o de una familia, sino que sabemos que y, y los que llegan, porque hay otros relatos que se van quedando en el camino ¿no? que se dan por vencidos. Eh, tenemos que saber que como, como personas, como, como, como ciudadanos y mucho más como profesionales, tenemos un rol ético de acompañamiento. ¿no? Y esto es, me parece que que eh, en todas las profesiones hay, hay esta, esta, esta perspectiva, esta necesidad de mirar estos acompañamientos desde la ética y no desde la moral, o como decíamos antes, desde la opinión, eh, pero parecería que la ética sexual <risa> requiere otro tipo de ética, ¿no? Que, la, que acompañar en sexualidades, indefectiblemente, nos une ya no solo con nuestro rol profesional, Sino como decíamos antes, ¿no? como, como lo mencionabas vos y decís que lo había mencionado ya alta necesariamente, con el nosotros mismos, ¿no? con, con, con, con Silvina, con Nicolás. Eh, digamos, yo puedo hablar de, de bueno, sabes, Nicolás, que la sexualidad es una situación este, muy importante para todas las personas, ¿verdad? ¿No? Y puedo hablarte así, qué sé yo pero lo este, estoy pasando tan mal, tan mal, porque sé que.